Susana, Luis, de Tripline, en el Día de la Mujer, en... en el Feliz Día de la Mujer, 8 de marzo, como es hoy, que es un gran día para todas las mujeres, chicas, mujeres, hermanas, madres, sobrinas, en general, vamos. Empiezo yo. Luis? Sí, te cedo, por supuesto, en el Día de la Mujer. Y bueno, y todos los días, Susana primero. Yo primero, todos tú los días. primero. Bueno, me conformo con que sea hoy, que es el Día de la Mujer. Y bueno, pues en principio yo quería comentar cuatro o cinco puntos que me parecen importantes en el Día de la Mujer. Eh, por ejemplo... De ¿Por qué el día 8 de marzo es el Día de la Mujer? ¿Por qué se, como de, como porque es una fiesta mundial ¿no? que se celebra en, cuen, en 41 países? ¿Por qué un día con esta fiesta? no Pues todo esto tiene un origen tiene un origen tiene y, y bueno, tiene un porqué. ¿no? Y esto viene. Mmm, voy a contar un poquito, Luis, el origen. Vale, lo ¿Vale? que tú quieras, Susana. Esto viene de Nueva York exactamente, de una empresa que se llama la empresa, es un nombre americano, Triangle Shirtwaist. y hubo un incendio en 1911, el 25 de 1911, hubo un incendio en una empresa de mujeres, eran todas mujeres, trabajaban 129 mujeres y hubo un incendio porque la empresa tenía, estaba muy precaria, tenía las paredes que se caían, tenía grietas, no tenía antiincendios y bueno pues hubo un incendio y todas esas mujeres murieron y de ahí nació el día 8 de marzo, por eso se celebra, ¿no? para intentar un poco tener igualdad, lo que es la mujer con, con los hombres, ¿continúo? Sí. Vale, pues eh, era una fábrica de textil, de ropa, y bueno, pues hubo un incendio, como os he dicho, y murieron todas, esto fue el 25 de marzo del año 1911 y bueno, pues eh, se han elegido eh, celebrar este día, el 8 de marzo de 1917, hubo una huelga en Rusia de trabajadoras, todas mujeres también e hicieron una huelga y desde ese día fue una huelga tan fuerte que lo que es la ONU lo institucionalizó ¿eso en qué fecha fue? En 1900, la huelga fue en 1917 y fue tan fuerte que muchos años después en 1975 lo institucionalizó institu pero le diría yo a la audiencia que no sé si les ha dicho podéis preguntarnos lo que queráis vale que susana se ha preparado muy bien eh, todo el tema del día de la mujer son cuatro puntos importantes para saber un poquito ¿no? pero yo también quiero que susana nos cuente y la audiencia experiencias reales que os hayan pasado hola amigo, nos saludan por ahí ¿Vale? Experiencia, Susana, que tú creas que ahora en, en el 2018 en España, porque nosotros estamos en España, que tú veas que todavía casos reales, reales que todavía veas que haya discriminación, porque hay bastante, ¿verdad? Sí, hay muchos. ¿Vosotros, chicos, qué opináis? ¿Sigue habiendo discriminación? No. ¿Tú conoces algún caso, Susana? Sí. En PrisLine pagamos igual al hombre que a la mujer, por supuesto. Y de hecho en PrisLine hay muchas más mujeres que hombres. El 90% son mujeres. Sí, ¿no? pues yo personalmente os veo muy más capacitadas, por lo menos para lo que hacemos en PrisLine, que es mucha labor de comunicación, teléfono, sí, es esas cosas. Sí, es todo comunicación, es comunicación, hablar con todo tipo de gente y bueno. Y yo a las mujeres las veo súper preparadas, en general tenéis más empatía. Aunque también hay chicos que la tienen, por supuesto. Sí, también hay chicos, porque yo he conocido casos de chicos realmente que tienen muchísima empatía y empatizan por donde lo van. Hay, por pero, donde pero van. la mujer en general nos da mil vueltas yo por lo menos en mi opinión tú como hombre en vez de defender a los hombres defiendo a las, mujeres. Defiendes a las mujeres y no porque sea el día de la mujer porque es que en general porque me. Parece... reconoces que la mujer ah, reconozco que la mujer es mucho más fuerte que el hombre emocionalmente todo en todo en y tiene más resistencia pero vamos esa es mi opinión personal la mía también eh. y no es por ser mujer sino que la mía también porque pienso que las mujeres tienen resistencia todo emocional resistencia psicológica resistencia en todos los niveles para criar hijos, para trabajar y traer un sueldo a casa, cuando vienen problemas, la mujer parece que pues que, que afronta más los problemas de la casa, del trabajo, de todo. O sea, la mujer es el motor realmente, yo creo, de todo, para todo. No sé cómo lo verás tú, Luis. Yo, vamos, lo veo, por ejemplo, cuando alguien se pone enfermo en casa, ¿quién es que está ahí siempre? La mujer. Por ejemplo, generalmente, yo. vamos, aunque tú me contabas un caso de un conocido que tienes que no es así, no que es justo al revés. ¿no? Federico me decías, sí. cuéntaselo a la audiencia, que Federico, igual les interesa. Bueno. Pero yo eso lo veo más como excepciones. Cuenta el caso ese es que, que cuando los... hemos preparado la emisión, a mí me ha llamado la atención. Chicos, son excepciones. No sea sé vosotros. Son excepciones. Pero es una excepción muy buena, muy loable. Cuéntaselo tú. Pues es un casa chico de federico y, un y su federico, mujer. tiene 30 años vive en madrid capital y bueno pues la y, mujer y gana gana menos que su mujer no Él gana mil euros y la mujer 2000 ¿no? un hijo le viene otro hijo de camino y ha dicho que hola quedarse... Leventec, yo bueno yo voy saludando a los que voy viendo por aquí vale. pero vamos. tiene un hijo con cuatro años le viene otro de camino y dice que prefiere quedarse en casa trabajar de ocho a tres en una empresa y que prefiere quedarse en casa eh, por las tardes criando el de los hijos y educándolos tiene un hijo y, y, y tiene, tiene otro en camino, ¿no? otro camino. Y la mujer en cambio dice que a ella los, los niños... Bueno, y lo obtuve, La ya. mujer dice que tiene menos paciencia con los niños, que la irritan más, que se la cae la casa encima entre los niños, el trabajo. En eh, cambio la mujer es jefa de planta en Carrefour y, y gana dos mil por lo menos. mil ¿no? euros. El tiene, doble que el marido. Efectivamente. Pero gana, eso es la Gana el doble creo. exactamente, gana 1.000 euros Bien. más. Y bueno, tiene 50 personas a su cargo y ella dice que la casa se la cae encima. Que los hijos, el peso de la casa y el no salir y estar todo el día en casa metida con los hijos, que se la cae encima. Pues Entonces, bien. ¿qué ocurre? Bueno, bien por donde lo veo. Bueno, mires. Bien, te quiero decir, bien como ejemplo de igualdad, que no suele ser lo habitual. Te parece... quiero decir que ese es el primer caso, generalmente ella... es al revés, ¿verdad? Sí, sí. sí. Es ya... que estilo sí. tú mejor. Ella mira. parece que tiene un carácter más de hombre tiene más la postura de hombre, yo trabajo fuera, y traigo el sueldo a casa porque no tengo paciencia. Con y tú, los niños. Federico, cuídame a los y tú, niños. Tú, Federico, trabajas... ganas los padres, la mitad. Gana y... mil euros, que yo ya te doy de comer porque gano dos mil, trabajo por ti, por los niños. Y entonces, eh, quédate en casa. Hola, críalos. camino, Beatriz. Estamos hablando del Día de la Mujer. Quédate en casa, críalos, lucha con ellos, lucha por su educación, a las duras y a las maduras, que yo no quiero saber nada, que me voy a trabajar. Y cuando y ya, venga, y me voy por la mañana a las cinco y media de la mañana, me cojo el autobús, que vive en un pueblo de la Sierra, me voy a Madrid a trabajar, dos horas de camino. Hasta atiendo, a horas, atiendo a mis 50 subordinados. Atiendo a mis 50 subordinados. Y cuando vuelva, Federico quiere a los niños bien. Pero es que a Federico está encantado. Federico es feliz, porque dice que a él. A mí me le parece le bien, la, chicos. Lo que le da la felicidad es el amor de sus hijos, es eh, mirar por la educación de sus hijos. Pues yo lo he dicho, digo, Susana. Coge este ejemplo, aunque parece al revés de lo que hoy se habrá hablado, pero que ya hay casos buenos como este, que eso sí que es igualdad. Sí. Y además le parece bien a ambas partes, ¿no? Sí. Y sí. Yo sí. Lo veo sí. Muy sí. Bien. Total. Eh, ella dice que ella quiere trabajar fuera porque dentro no lo quiere y que quiere ganar. Tiene el lado materialista como muy muy desarrollado, como lo puede tener a lo mejor un, un empresario. Y él dice que no que para él lo material no es lo más importante, que para él el lado espiritual es tan importante como el material, ¿no? Entonces, tiene los papeles en esa casa Luis, los tienen en campo. Me encanta. La mujer me de hombre, encanta, me el encanta. De mujer. Lo malo es que así hay pocas casas, yo creo, pocos hogares Muy pocas, muy pocas. Bueno, yo tengo otro caso también. Pero te, como no lo sé muy bien, no lo voy a decir, porque es un familiar familia mío que es un poco parecido al caso de Federico. Cuéntalo ya que estamos. No, bien, no, porque no, no lo habla hermanas? con interesada. ¿no bueno la pues van, parecido ¿no? que es la mujer la que trabaja más allí. Vamos ¿tienen que hijos tienen dos hijos y es más la mujer la que trabaja. Aunque yo en este caso no sé si la mujer es la que trabaja y lleva la casa también o no. Eso como no lo sé bien, pues claro, me va, no claro, lo voy a no hablar Claro, de no sé de es tanto, no sé si es es que no lo conozco bien el caso. Claro, porque puede ser que trabaje fuera y que y te, trabaje, que trabaje dentro. dentro. Eso ya son dos trabajos. Eso ya no me gustaría tanto. Dos claro. trabajos con un sueldo nada más. Claro, claro. Vale, lo tema... suyo es el caso de Federico. Ese caso es muy especial. Porque intercambiarse el papel está muy bien. Muy especial y muy excepcional. Claro. Son excepciones puntuales que normalmente en la vida esto no lo hay. No. Normalmente hay machismo puro, hoy que es el Día de la Mujer, lo vamos a decir. Sí, sí, dilo, vamos, todo tuyo, es para ti, todo el canal. Machismo el de YouTube, el de Twitter, el de Periscope, el de Instagram... No. Prisline a tu disposición, pues Susana. es machismo puro lo que hay, y entonces lo que ocurre es que el hombre es el que trabaja fuera de casa, pero cuando llega a casa no hace nada. Y la mujer, pues es la que trabaja fuera, a lo mejor, de casa ocho horas, y cuando llega a casa cuida de los niños, limpia la casa... Doble trabajo. Pero es esto es un 80% de la población. ¿eh? O más. ¿Tú, ¿Tú has mirado estadísticas? Sí, hoy preparando la emisión. Susana, y ¿Qué, está, qué has está, leído en las está estadísticas? Está más de la mitad. Más de la mitad. Las mujeres trabajan ah. fuera de casa y dentro. Eso está muy mal. Tenemos que reivindicar, porque hoy es el Día de la Mujer, tenemos que reivindicar, Luis, un poco, que, eso no, que, que, que yo no lo veo bien. Yo tampoco, que No lo por veo supuesto. bien. Que si trabajan los dos fuera, cuando lleguen a casa lo suyo sería que compartieran las tareas del hogar oye que yo desde pequeñito bueno yo sé que no lo dices por mí verdad porque yo desde pequeñito me echo la cama limpio barro lo que haya que hacer en casa así ¿Ah, sí, sí. Anda, mira. Y te me te ha venido ves ves muy bien idea. tanto cuando he vivido solo como cuando he vivido en... con mi mujer cuando sí. tenía mujer Sí, sí, Luego sí. me dejó porque yo estaba enamorado del trabajo y lo respeté también, pero nos llevamos bien. Mira, hoy me... que es el día de la mujer, pues me... el feliz día de la mujer, feliz día pues... de la mujer también para, to... feliz para día todas las mujeres. A todas las mujeres, a todas las mujeres. Un gran día, la verdad. Y bueno, pues lo veo bien, que tú desde pequeñito y te... me pareces una excepción, Luis. No, de verdad, eso nos enseñó pues, pues, mi padre, quería ah, sí. que nos hiciéramos la cama. ¿Ah, sí? Pero con nada, con 6-7 añines, pues muy bien, porque luego he conocido hombres que vamos, eso de limpiar o eso de hacerse de la cama, vamos. Fíjate tú qué curioso. Pues me parece una excepción total, porque normalmente eso no se lleva a ningún lado, ¿eh, Luis? Más casos ahora de la realidad que tú has visto, Susana. Pues el caso que acabo de contar es súper real. No, ese me ha encantado, el de Federico. Luego, eh, hay otra chica que me comentaba. Que se ha casado hace poco, que vive en un pueblo de aquí de Cercedilla y baja todos los días a Madrid a trabajar a la calle Goya y, eh, trabaja, ese, ese caso ya no me ha gustado tanto Trabaja en una tienda de ropa la chica Por desgracia ese caso es, es con... el habitual Es el habitual Es el habitual, ¿Es el habitual. Sí. baja de cercedilla que está a 60 kilómetros de goya exactamente hora y media desde que sale de cercedilla hasta que llega a goya pues son 60 kilómetros la chica no sí. por 600 para los años. que os estáis incorporando ahora a los canales eh, susana de Prisline, luis de Prisline y en el día de la mujer estamos hablando de casos que estamos viendo a día de hoy 2018 estamos en españa de, de que la mujer todavía no no está igual que el hombre. No, no, para nada. Para nada la mujer está por debajo del hombre y está inferior al hombre. Todas las mujeres ganan en sus nóminas. Hay, hay estadísticas, hay estudios que yo me los he mirado hoy. El 13% menos ganan todas las mujeres menos que los hombres. Aunque también luego tenemos casos de mujeres. Porque. Que, eh, bueno, iba a decir algo que no era muy. Muy... bueno, sigue con la misión, Susana dilo, dilo, no dejes. no, nada. déjalo, déjalo no, es muy bueno, no, es muy no bueno. porque el hombre también tiene mucho el típico de estar en los bares sí. y lo está sí. bueno, hay hombres para todo hay hombres para todo Luis Discrepo un poco ¿eh? vale, pues discrepa, discrepa porque conozco hombres que son de casa y que llegan a casa, y no hacen nada en la casa pero son de casa y hay otros que llegan a casa y ayudan a la mujer y hay otros que llegan del trabajo y se van al bar y pasan de todo. ¿no? Y luego hay mujeres no, de bar mujer también, ¿no? Porque yo ahora estoy viendo dos mujeres de bar. Sí. Y que chillan. Sí. Que están aquí atrás. Estoy por enseñar a la audiencia, pero vamos. Y que se las no ve como No hay problema. Vale, Parece, porque... no voy a hacer. Me voy a callar, por eso te decía que. Sigue con la emisión. Se... Por eso, por eso. Por eso, por eso. Que si viene aquí. No, claro, nos no, grabamos no. todos. Claro, claro. Madre mía, qué Dios. Yo... Bueno, pues hay mujeres también de bares, sí, también hay de bares, llegan de trabajar y es el hombre que se encarga Aquí, chicos, de la aquí educación hay dos, no las no la la la voy a enseñar. ¿eh? <ríe> no, sí, que sí, que perdón, que no he nada, puedo decir, pero no he dicho nombre ni nada. A ver, que también a veces hay tópicos, quiero decir, joder, que también no. estamos avanzando. ¿no? Estamos avanzando, la mujer quiere ser igual que el hombre en los sueldos. Y me parece perfecto, y tiene que serlo hoy leía que en el ibex en españa todavía no había ninguna mujer en el consejo de las empresas del ibex en ninguna empresa Sí, pues ¿Ve un... un perro? ¡Sí! ¡Sí! Está aquí, sí, aquí. que el perro está saliendo Sí, míralo, si lo veo aquí. Sí, es que es, es mi perrilla, la pobre que está allá. Bueno, pero sigamos con la emisión. Gracias por la. por me dado cuenta sí, que el perro estaba saliendo como. Pero como que, que, que no pasa nada, la tengo ahí, chicos. a o sea, que no se importa es perrita, que esté. Es perrita, ¿no? es perrita, por cierto. Claro, es que hoy, el Día de la Mujer, también es para las perritas, hembras, niñas, mujeres, madres. Y ella. Está en el Día de la mujer, ¿es bueno, mujer, pero es un perro, pero bueno. Pero es mujer, es perrita. Bueno, pues, ¿algún dato más que quieras aportar, Susana? Sí. Bueno, pues quería tres puntos, Luis, que me parecen importantes. Sí. Que hemos hablado de reivindicar lo que es la brecha salarial, que es lo que estamos hablando. Sí. Que todas las mujeres, por ejemplo, una mujer camarera y un hombre camarero en el mismo bar, el hombre gana más dinero que la mujer. Eso lo has visto, ¿no?, en casos... Sí, sí, hay estadísticas, hay estudios, yo lo he estado mirando hoy, hay estadísticas. Siempre el hombre está por encima de la mujer en la misma empresa. El 13% exactamente más en las nóminas. Reivindicación de machismo. Pues también. 48 mujeres el año pasado cayeron, bueno, pues muertas en manos de sus parejas. ¿Eso qué es? ¿Machismo puro? Siempre el hombre es el que mata a la mujer, nunca la mujer es el que mata al hombre. Yo no entiendo el por qué el motivo, pero es así. Y Luego, reivindicación de la dignidad del trabajo doméstico, lo que te estaba comentando antes. Eh, pues que la mujer trabaja fuera, la que trabaja fuera como una negra, trabaja también dentro y hace la casa y tiene dos trabajos, por ejemplo. ¿No hay derecho? Pues no hay derecho a eso, Luis, no hay derecho ¿Cómo lo ves? Totalmente de acuerdo No hay derecho, me parece una injusticia totalmente eh, que hagan esto con las mujeres me parece una injusticia totalmente Aunque yo creo que se ha avanzado bastante, ¿verdad? Ahora hay muchos países en los que no se ha avanzado nada pero nada de nada vete a, a los países islámicos sí. vete a... bueno... No voy aquí a... No, digo, no si sé. son hechos reales, se puede decir... Pues vamos, que, que la mujer en muchos países, sobre todo en el tercer mundo, vamos, está como como Uy. cero a la izquierda, pero bien a la izquierda. Uy, es que en el tercer mundo las mujeres ni no existen. Por eso. Es que es como si no existieran, como si fueran muebles. No las tratan ni con respeto. O sea, el respeto ahí está anulado totalmente. En vez de mujeres parecen perros, parecen animales. Que me parece pues feo. eso creo me que también horroroso. hay que traerlo. Me parece horroroso todo eso. ¿eh? Sí, porque o sea, está muy mal la diferencia salarial y tal, pero es que todavía no nos olvidemos que hay países en que todavía la mujer está vamos como como en la edad media o peor. En los países tercermundistas, por ejemplo, Asia, África. Y esa eh, y esas no países? tienen, esas sí que no tienen ni voz ni voto ni pueden decirla nada de nada y como digas algo cuidado y si dicen algo y si dicen algo hay muchas que han muerto en manos del marido y no pasa nada encima no, en algunos países. países tercermundistas que eso es como que lo ven bien como que el marido tiene derecho incluso sí. a lo mejor a quitar la vida a la mujer o a pegar palizas o sea, son países que se pueden decir que están retrasados emocionalmente. Son países pero, muy, pero muy retrasados. Están eh, retrasados y son países ya tercermundistas que ya tocan la pobreza en muchos niveles, ¿no? Pero es que son seres humanos y son mujeres y son personas igual que nosotros. Pues las tratan como perros callejeros o peor que a un perro. Y bueno, aquí en España tanto no Pero pues Yo querría también por esas mujeres decirlo, ¿vale? le guste a quien le guste o no le gusta a quien no le gusta reivindicarlo reivindicarlo la voz de esas mujeres hablar por esas mujeres que están en que esas así que no pueden ni hablar no son maltratadas algunas asesinadas violadas bueno el marido a lo mejor tiene siete mujeres y la mujer lo sabe y a lo mejor tiene siete mujeres y la mujer lo sabe y tienen que aguantarlo o sea es una vergüenza peor que vergüenza diría yo peor que vergüenza y luego está aquí que también pues nos falta en occidente en muchos sitios avanzar un montón todavía porque mira hoy no sé escuchaba yo por ejemplo mujeres que acaban que por lo tienen mejores notas medias en las universidades que los hombres Así es. Eh, en era del tema financiero uh -huh. habían más chicas matriculadas luego su nota media es mucho más alta que la de los hombres y luego a la hora de la verdad en los puestos de trabajo muchas menos en fíjate, puestos de alto nivel fíjate, que los hombres o sea, tienen buenas notas mejor que los son, son hombres son más más, más en la universidad honor, mejores notas más más matriculados te vas a una facultad de, de económicas si y hay más chicas que hombres matriculados la media de nota de las chicas es mucho más alta que la de los hombres y luego te vas al mercado la laboral y hay muchas menos chicas o sea, eso, es que, ¿cómo no lo explico? ¿Sabes por qué es eso? Eso en España 2018, donde estamos pues que, ahora ahí. Sabes, ¿Sabes lo que es eso? Que no hay igualdad para nada en España, que ya pueden ser las mujeres inteligentes, que ya pueden sacar buenas notas. Que es que lo son, ¿eh? Sacan buenas notas y están más matriculadas. Que ya pueden ser resistentes, que ya pueden ser luchadoras de espíritu guerrero, que las va a dar lo mismo. ¿Sabes cuál es la. Que no las valoran, no, valoran a Susana. las mujeres. Que Sabe la explicación que daban los expertos que lo habían analizado porque esto es un dato real España 2018 tema financiero, vale. Pues que por lo visto se incorporan al mercado laboral y cuando viene el primer bebé, pues ya el 25% van fuera. Cuando viene el primer el bebé. El primer bebé por lo visto y luego el segundo bebé y al final pasa lo que pasa. Eso cómo, cómo se puede no te, solucionar. No, no que cuando, cuando tienen un bebé, sí. pues que ya se van fuera. El mercado, laboral, el mercado laboral claro las va sacando ya el 20, no, no sé si quieren o no pero van fuera no sé si por motivos del, de los eso es lo que te iba a preguntar cuáles pueden ser los motivos es la explicación que daban los expertos vale a ver, yo lo porque que claro de verdad más chicas estudiando económicas con mejores notas que los chicos de media y luego que sin luego, trabajo no, y luego sin no, trabajo las chicas que luego y trabajando, trabajando la chicos. mayoría son hombres qué explicación daban pues daban que por lo visto con la familia en cuanto tenían un bebé pues el 25% salían fuera del mercado laboral y luego ya con el segundo bebé pues otro tanto y al final el resultado era este que os cuento cuando tú qué soluciones podrías proponer pues a hombre yo lo que veo es mucha desigualdad veo que a la mujer no la valoran aquí en España como la tienen que valorar ni en los trabajos estamos hablando del trabajo en el trabajo para nada y que la ven muy por debajo del hombre les da igual que tenga una carrera como si tiene dos y tiene buenas notas, no lo valoran. Piensan que el hombre está por el hecho de ser hombre, está por encima de la mujer. Me parece una pena, una gran pena, porque pienso que si muchas mujeres estuvieran al mando de, de muchos cargos, irían muchas empresas mucho mejor. Sí, totalmente de acuerdo. Y es lo que decía. Porque las capacidades que tiene una mujer, que no es por ser mujer, de verdad, yo lo pienso igual que tú. Con todos mis respetos, no las tiene un hombre. ¿Sabes lo que...? ¿Sabes una que decían los estos expertos que estudiaba yo el análisis esta mañana preparando esta misión? Son mucho más prudentes. Sois mucho más prudentes a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, las tomáis mucho mejores. Muy, mucho menos impulsivas que los hombres. Sí. Que nos lanzamos. A... Y van por la fuerza a la, la fuerza, fuerza o a falleces. lo loco pues, feliz día de la mujer trabajadora muchas gracias a la 12 nos dice feliz, feliz día de día. la mujer trabajadora feliz día. podéis preguntarnos lo que queráis o opinar lo que queráis ¿vale? podéis preguntar lo que queráis aquí estamos un ratito con vosotros hablando sobre el feliz día de la mujer y bueno pues aquí ¿Y la estamos mujer trabajadora? haciendo trabajadora sí. en casa fuera de casa luchadora era. la mujer luchadora en general y resistente la mujer de la mujer trabajadora no del feminismo sí nosotros no somos feministas bueno yo no soy feminista no, tampoco soy... soy machista eh, que quede claro que la gente está confundida exactamente una cosa es feminismo sí. y otra cosa es sí. eh, la mujer sí una yo... cosa es feminismo y otra cosa es la igualdad que tendría que haber en españa en los sueldos por ejemplo en el trabajo si un señor un hombre gana 1200 por la mujer tiene que ganar 1200 Exacto. No el hombre 1200 y la mujer 500, no. Exacto, y eso no es feminismo, eso es igualdad, efectivamente. Igualdad para todos. Y repito, si la mujer se dedicara a llevar, estuviera muchas empresas, irían muchos... muchos seguro, mandos, seguro... Irían, es que, es que Convencido estoy. Todos, en Princeton la mayoría sois mujeres, pero no por nada, no por capricho, porque sois las que mejor dado los, cuenta, no, ya, ya superáis mejor. cuenta superáis las pruebas, yo hago la misma prueba a todo el mundo. Claro y hoy leía que en las empresas mejores de españa las que están en el ibex pues, pues no sé si no había ninguna mujer en el consejo de dirección o algo así ahí hay una pregunta a ver si tú la ves que yo no la tengo aquí está me voy a tener que levantar sí bueno eso oh. quizás sea debatible yo en todas las empresas que he trabajado hemos cobrado lo mismo ahí nos dice la audiencia que él siempre ha cobrado lo tanto mismo tanto de, de panadero, panadero. Pues me parece muy bien, hay ejemplos ya que van avanzando. Pues mira, eso quiere decir que vamos avanzando. De dependiente, ya, ya dice, no de panadero, vano. de dependiente, dice. Pues genial, de limpiador. limpiador. Pues muy pues bien, genial. enhorabuena, enhorabuena. Pero Susana conoce un caso de una amiga que trabaja en una tienda en España 2018 y no la pagan igual. Cuéntales ese caso que ese no lo hemos contado bueno pues mi amiga trabaja en una tienda en Madrid ella vive aquí en un pueblo de Cercedilla se baja a Madrid a trabajar a Madrid capital todos los días para ganar 600 euros al mes trabaja, ¿y cuánto ganan sus compañeros? Siete horas al día y trabaja de lunes a domingo libra un día a la semana y gana 600 euros se hace 60 kilómetros para ir y 60 kilómetros para volver todos los días para 600 euros dice pero tiene la misma categoría profesional el compañero de trabajo es dependiente es dependiente y el chico cuánto gana y el chico me ha, ella me ha comentado que los chicos ganan más en la empresa pero con la misma categoría profesional sí sí dependientes sí, pues, fíjate sí, no, no es digas que... el nombre de la empresa si no lo podemos demostrar vale, pero es real eh vale. doy fe que o es lo mismo ser ayudante de dependiente que encargado. Nos dice la audiencia que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Un encargado siempre va a ganar, incluso dos y tres veces más que un dependiente, porque es el que está organiza todo y está al mando. Pero de Pero ella todo. es dependiente y sus compañeros de trabajo son también dependientes. Sí. No son encargados. No. Pues esas cosas así. Y eso cómo se puede permitir. Pero no solamente se permite en esa empresa, Luis. No solamente es que hay un estudio que yo me hoy preparándome el tema he hmm. visto varios. Sí, porque ha estado todo el día, le he dicho, hoy vamos a emitir. Teníamos otro, teníamos a hablar de los perros en el trabajo. Pero como era el día de los la mujer. en el trabajo, en los hospitales, que es un tema para el próximo día, que me parece un tema súper interesante. Sí, pero eso, como era el día de la mujer, ya, ya. Yo tampoco conozco el caso, pero Susana dice que es así y si ella lo pero sabe. No solamente es amiga, ese caso, he hecho un. Eh, hoy preparándome el tema, he visto varios estudios. Y efectivamente, los hombres ganan el 13% más que las mujeres en la misma empresa. De media en España, ¿no? En 2018. España. El 13% gana si más. Si trabaja en la misma categoría. Que una mujer en la misma empresa. Aquí nos comenta la audiencia que si trabaja en la misma categoría tiene que ganar lo mismo. Efectivamente. Pues por lo visto, en a día decimal. de hoy en España no pasa. Aquí estamos reivindicando y porque es el día de la mujer, pero no pasa eso. Cosa que es terrible, pero todavía peor en otros países ya del tercer mundo. No sé cómo de real es eso un día tenemos que traer a tu amiga, un día vamos a ver si conseguimos traer a su amiga bueno y que no solamente mi amiga que hay más casos y hay más casos, pero como yo... la audiencia quiere casos reales un día traeremos de invitada a su amiga ya la convenceré yo a Susana, aparte que yo me, me he preparado el tema hoy yo bueno, es que a Susana la conozco y lo que estudios, ella dice pues, hay estadísticas no y tobe, los sí, sí. estudios hay estadísticas y son exactas las, ese, los caso... datos que han dado el 13% en las empresas, Feliz día. mira, nos dice la audiencia, Feliz día Internacional de la Mujer Trabajadora 2018, ¿Fera? trabajará menos horas, nos dice la audiencia, puede ser? Podría ser. Tienes que hablar con tu amiga, Voy a hablar eso con es un ella. caso. Voy a hablar con ella y que sí. me lo comente lo investigaremos, y que me lo chicos, lo investigaremos, porque el día de la, la igualdad no tiene que ser solo hoy, tiene que ser siempre. Yo pienso que la igualdad no hacemos hoy el vídeo por hoy, la igualdad tiene que ser todos los días del año. Pregunta ahí de YouTube. Pregunta de YouTube. ¿Dás ideas cómo conseguir que las mujeres ganen más dinero? Una conductora de autobús en La Rioja gana lo mismo. Así tiene que Una ser. Una conductora de autobús en La Rioja gana, gana lo mismo. mismo. Me parece muy bien. Tienen que ganar igual. Porque aquí no es que seamos feministas. Somos partidarios de la igualdad de hombre y mujer. Que gana lo mismo la, sí, nos auto, dice la, que la conductora que los compañeros. Si sí, sí, lo demuestras bien? con nóminas. Me parece bien y me pongo Mira, a... nos ofrecen justicia gratuita, todo a su coste, si demostramos con nóminas el caso de tu amiga. Coméntaselo a tu amiga. Lo investigaremos. Ah, no lo va a querer hacer? Público. Bueno, si lo quiere hacer ella público, claro. Tú comentáselo en privado, pero lo ofrecen justicia gratuita pero, para no. que puedas defender tus derechos. No lo está diciendo ahora la audiencia, pero que no, se ofrecen a defender no a no tu siempre que la interesada pero quiera. No. Pero es que tocamos un tema. Es que muchas mujeres, por ejemplo, su amiga a lo mejor no quiere que se sepa, porque claro, hablamos sí, yo aquí en privado. Estoy hablando o sea, de ella, pero no he querido dar no le hemos nombres, dado el nombre exacto por, ni la empresa que yo por, la conozco y es una empresa famosa, ¿no? Por, sí, sí, muy famosa. Es una empresa textil muy, muy conocida. Famosa, es una cadena. Ne, mm, si esa mujer gana menos, yo le ofrezco mis servicios. Ana, bueno, tú se lo propones a tu amiga. No eh... va a querer, ya lo digo de entrada, no va a querer porque me parecen gracias. datos de todas formas amigos la audiencia muchas. Me gracias. parecen datos muy íntimos, claro. muy personales. Yo no los contaría en directo y menos en las redes sociales. Son muy íntimos. O los ponemos como ejemplo. Buenas pues chicos, sí, se lo vamos a comentar. Descuida. En próximas emisiones os, os damos más información. Muchas gracias por ofrecerte. Es que es alguien de la audiencia que se ofrece a defender a tu amiga. Me siempre que genial. lo demostremos con Me no parece y bien tal. que haya gente que defienda. Te la lo agradecemos realidad. de verdad, ¿eh? La igualdad Amigo. en España me parece bien claro, que es haya que hay gente que, lo defienda. El, que luche. Eso es más gente luchadora que lucha por sí, o la, que apoye, la igualdad por la y igualdad. por el bien y por el bien de Pero, todos. Por el bien de todos. Exacto. Hay que ir todos poniendo, además, mañana, pasado y siempre, hay que ir que se vaya mentalizando la gente efectivamente que es algo denunciable claro, efectivamente. lo que pasa que la interesada es la que pero querrá. no solamente no solo arriba españa <risa> bueno eso, dice. vale vale pues sí hombre sí, arriba España, arriba españa, yo, españa yo no, no somos tampoco políticos ni eso pero no vamos. no pero bueno es que aquí sí, se admiten todas las opiniones somos españoles yo soy abogado yo soy abogado pues muchas gracias amigo abogado se lo comentaremos a la amiga de susana que chicos que, pues que nada nosotros lo mismo lo mismo día, día de, la de la mujer, mujer. jaja <risa> mejor de... andar a cocinar bueno, pero bueno, no pero, se bueno se pero bueno, pero bueno. A, a este, este, este que quiere. este Anda, le bloqueo. A, cocina, a este le bloqueo. Tía, este, tía, tía, tía, este malo, malo, malo. Bueno, y ese más escapado uno, un machista. Se nos ha colado un machista no en la misión. Se recomienda a la madre que denuncie al padre para mantener la custodia. Exacto. También de acuerdo contigo, amigo de la audiencia, que también hay casos. Mm. Ay, es verdad ha tocado hay un tema ha que, tocado un tema que este chico ha tocado un tema muy interesante ha tocado un tema muy interesante que hay cientos y cientos de temas en España eso también hay que decirlo que nada que vamos a ir finalizando ya la emisión mira pregunta, ya, pregunta la prueba para saber si puedes o hacer un trabajo no debería ser la organización de tus cromosomas efectivamente sí, los sí. cromosomas pues que no, que, que no te por la organización de los cromosomas si eres chico o chica ah. Vale. que la prueba no tiene que ser tu sexo los abogados recomiendan esos a veces bueno, pasa es que, verdad que es, ti, es que tenemos como gente, estamos en youtube y estamos en twitter y es claro claro ya la emisión ya la, la emisión todo tiene que cambiar oye susana que nuestro amigo cambiar. de la audiencia Tío, jurista tú, que que escucha cambiar. que estoy de acuerdo también que yo, hay chicas que denuncian para quedarse con la custodia cuando de los a veces Sí. ¿Qué pues opinas eso? de eso? Pues para que veáis que mal, somos imparciales. Porque los hombres ahora vamos a atacar mismo, un poco a algunas igual. mujeres, algunas que no. Los todas. hombres tienen el mismo derecho que las mujeres a educar a sus hijos, ¿vale? Hmm. Y me parece muy feo hacer eso, porque eso es hacer daño. Es Pero eso daño. se hace y, y nos es hacer dice... daño psicológico y emocional a las otras partes. Y hay abogados que nos lo recomiendan, nos ha dicho nuestro amigo de la audiencia. Kiss me, Kiss me. besos, ala, besos, besos. Bueno chicos, que os vamos a dejar hasta la próxima emisión de Prisline. Eh, Prisline, nos dedicamos a la orientación laboral. Ella es Susana, yo soy Luis. De Prisline. De Prisline. Susana de Prisline, Luis de Prisline. Luis de Prisline. de Prisline. El lunes estamos con Sara los martes o los jueves con. Ay, Melia, ya Lo que sufren por esos temas. Pero bueno, sufren yo, yo. mucho. Sí. Maltrato psicológico y emocional, mucho estrés. Eso también es violencia de género, efectivamente. Sí, también, efectivamente. También, efectivamente, sabe de lo que habla porque es abogado. Sí muy muy buenas aportaciones amigo y muchas gracias a todos ha sido interesante sí. gracias nos ha veremos sido muy cortito pero bueno que nos veremos más ¿Lo cortas a... ya sí tenemos que despedirnos es que ya tenemos que despedirnos Susana ah, bueno. exigencias pero volveremos el nuevo, abrir, no... eh, escucha el próximo martes o el próximo pues, pues, jueves a la vi, audiencia cuando te bien? vuelven a ver el próximo día el martes... no acaba hoy no acaba hoy el día de la mujer ah, ¿no? es siempre es siempre es siempre entonces el martes el martes con la audiencia a vernos de nuevo sobre esta hora un poquito antes. Venga, chicos. Muy interesante. Muchas gracias, chicos. Que hay, que terminar, hay, que terminar, que hay que terminar. Hay que terminar. Hay que terminar. Hay que terminar.